bienvenidos bienvenidos toda la comunidad y casi podrían decir a partir de que nos conectemos a diversos momentos per aquí para per que esta plataforma. Bienvenida, Andrea, estamos muy, muy contentas que estés con nosotros. Quienes habéis oído alguna vez a Andrea Soto, ya, no, ya os convertéis en, en sus seguidoras más, eso me consta, más entusiastas porque siempre hace pensar de, de manera distinta. ¿no? Yo me voy a permitir, no te lo consulté, pero me lo voy a permitir de hacer eh, presentar tus libros últimos porque me hace ilusión. Yo estoy muy orgullosa del trabajo de Andrea porque fue alumna mía y eso es lo mejor que puede pasarle a alguien de, que, de ver cómo sus... Uh, Estudiantes de un tiempo y son capaces de hacernos pensar de esta manera tan revolucionaria Ubicándose en el lugar de, del vínculo entre estética y política mm, Su último, tengo una fotografía muy mala pero la podréis tener mejor el de Libro, a ver si se me proyecta bien eh... Vale, un segundo. ¿eh? Su penúltimo libro, si no me equivoco, Andrea, si no me cor... No sé por qué no sé. Un momento, ¿eh? Es que se me mezclan los que van entrando con la pantalla compartida y entonces. ¿Estáis viendo el libro de Andrea con Jacques Rancière? Sí, sí, sí. ¿Alguien me podría, Bárbara, me podrías decir? Sí sí, sí, sí, sí, perfecto. Vale, muy bien. Uh, Let's trabajo des images en, es un texto escrito con, con Jacques Rancière, ella hizo la tesis con Rancière y, y de él salió este, este texto. Eh, pues, después de ciclos de, conversa de conversaciones juntos llegaron a, a publicar esto, este es su libro y que explica mucho de lo que es eh, la filosofía de Rancière más uh, contemporánea respecto a esta cuestión de, de la imagen. Es un, realmente un diálogo a dos introducido por, por Andrea. Y luego su último libro, que es La performatividad de las imágenes y que es una lástima que no lo veáis bien porque está ilustrado eh, por Oriol Vilapuch con una unas ilustraciones maravillosas, pero lo podéis mirar vosotras, y donde ella ya lleva uh, su propio pensamiento mucho más allá. Ella es profesora de estética, por decirlo en un sentido amplio, sus asignaturas tienen diversos nombres en la, en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Barcelona. El año pasado ya nos hizo un acercamiento a lo que vamos a tratar hoy y precisamente queríamos pensarlo un poco más y quería poder ofrecer esta posibilidad de que tuviéramos ese regalo de poder grabar a Andrea, que el año pasado no lo hicimos reflexionando sobre estas cuestiones. Veo que tenemos también a Andrula. Bonjour, Andri. Super que tu es là. super, merci. Yo no puedo estar todo el tiempo y je vais a quitar, être volver, revenir pero yo quería decir bonjour y escucharé después. es genial que tú vayas la merci beaucoup. Oui. Fiona, hola. Hola a todo el mundo, Nuria. Pues ya ves, estamos aquí las uh, amigas picasianas y con muchas ganas de, de escucharte y de luego abrir la conferencia a quien la quiera oír. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotras y tienes la palabra. Muchísimas gracias, eh, Jessica, por esta presentación tan generosa. Gracias también, lamento no, no haber podido estar en otras sesiones así que voy siguiendo de cerca las investigaciones en las que estáis, sobre todo porque me parece muy interesante eh, precisamente arrancar esta, estas líneas de, de, de actualidad o todas esas problemáticas que estaban en, en, en, en el pensamiento, en el trabajo, en el pensamiento artístico de, de Picasso y, y pensar cómo pueden volver a hacer arder su peligro, como diría Benjamin. ¿no? Eh, muchas gracias por esta invitación, Jessica. La verdad que para mí es un, es un honor eso, haber haber eh, crecido, aprendido en este diálogo contigo y seguir aprendiendo, ¿no? eh, seguir eh, compartiendo estos espacios. Eh, y quisiera darte especialmente las gracias por algo que va a marcar lo que va a ser la, la, la intervención que realizaré hoy, que tiene que ver precisamente con, con tu propia comprensión de la estética como indisciplina del pensamiento, y, y que los trabajos que haces no solo son una invitación a esa indisciplina, sino una, un a veces tomarte de la mano para, para transitar esos bordes. Entonces, eh, bueno, creo que esta compleja relación entre imagen, poema y palabra eh, que intentaré, a la que intentaré aproximarme el día, el día de hoy eh, tiene mucho que ver con esa metodología y con la potencia que pienso que ella le otorga al pensamiento. Eh, también quiero agradecer especialmente a las personas que trabajan y que llevan el centro de documentación y la, y la biblioteca Picasso, que es como una maravilla ir allí, eh, nos hacen sentir en casa y nos descubren una, una cantidad de elementos maravillosos y sin esa disposición, Sería imposible que yo hubiese tenido eh, acceso a muchos de los documentos que he podido revisar gracias a este, a este trabajo, que es verdaderamente un trabajo de, de cura en el, en el mejor de los sentidos de, de la palabra, de cuidar y acompañar una obra. Eh, y luego... Eh, además de, diríamos, de esta compleja relación que trazaba antes desde esta triple perspectiva entre imagen, poema y palabra, en la que además se entrecruzan tantos problemas filosóficos que han sido centrales para el pensamiento contemporáneo, eh, no solo para el pensamiento estético, sino como decías, este íntimo eh, vínculo entre el pensamiento estético y político, eh, se inscribe otra problemática especialmente sensible en el caso de, al menos de uno de, de, de, de los libros, de las obras que vamos a, a, a trabajar, que es el de la dominación colonial y racial, eh, que, que ha determinado cuáles son los cuerpos que importan, como diría Judith Butler, y los que no, pero no solo los que no importan, sino los que son despojados de, de, de existencia y también de, de una dignidad. Eh, y, el, y el segundo de los libros, al que, bueno, de las dos colaboraciones a las que haremos referencia, está también atravesado por, por la herida de, la, de, de, una, de una guerra, ¿no? de, de haber sido sobrevivientes ¿no? de, de una guerra y haber compartido esa, esa época. Eh, por lo tanto, eh, bueno... Trabajar con, entre, entre todo esto es eh, eh, siempre eh, conflictivo y la cuestión es cómo poder eh, abordarlo sin eliminar esos conflictos, ¿no? eh, cuidando esos conflictos eh, y esas heridas sensibles. Y, eh, por tanto, mi aproximación eh, será no la de un especialista ni en la obra de Picasso ni en el pensamiento de colonial ni en la poesía, ¿no? O sea, no desde, sino en los espacios más bien entre, de esos roces, de esos toques. Eh, pero también porque diría que creo que uno de los primeros gestos anticoloniales, al menos en el pensamiento, es autorizarnos a ocupar los espacios de la palabra y de la imagen a la, de, a la que se supone no pertenecemos. Eh, y afirmar en cada caso, ¿no? Que no existen lugares propios ni para el pensamiento ni para la acción. He hecho esta pequeña deriva o, o balance ¿no? eh, por, por naufragio, como parte de este, este maravilloso eh, libro de Corps perdu de, de César, ¿no? que. Yo referiré sobre todo la invitación que me hacía eh, Jessica, era, era muy situada en realidad, eh, y era eh, a pensar en torno a, a dos colaboraciones, a, a dos trabajos que tiene, que tiene Picasso. ¿no? Uno es de 1948 y el otro es de 1949. Eh, y eh, se trata, eh, o tal y como, como, como es visto, para quienes no conocen, uno lo tengo conmigo, el otro les compartiré una imagen luego, eh, de, de este libro, ¿no? de, en este caso de Le Jean de mort y de, de Pierre Reverdy, que, que en este caso incluso está firmado con, con, con Picasso, no tengo la versión en ah así. La, la que tengo es en francés, de hecho, pero no, no la anterior, sino la, la, la más reciente, que cambia la portada. Y, eh, y haré referencia a este, a este otro libro que, que acabo de mencionar, pero no será un análisis específico sobre esos dos trabajos, sino más bien cuestiones o problemáticas que atraviesan esos dos trabajos y que tienen que ver con un espacio sensible que se abre un cruce precisamente en esto que se ha nombrado ilustraciones o libros ilustrados por Picasso. Yo quisiera en cierta medida problematizar o al menos abrir una pregunta, si podemos llamar eh, ilustraciones en el sentido habitual de la palabra, aunque no es que me vaya a centrar específicamente en eso, sino que sobre todo me interesa el lugar político que se juega la forma, ¿no? Eh, no solo en el contenido de lo que esas obras eh, dicen o lo que esas obras trabajan, sino cuál es el ámbito de la subversión política que puede acontecer en, eh, diríamos, esta política de las formas, por decirlo de, de alguna manera. Que ya lo vamos a ver más detenidamente, pero que tiene que ver con, con llenar estos márgenes en blanco, con intervenirlos, con, con las formas que aparecen, con cuáles son los colores con los que trabaja y qué es, diríamos, todo esa, esa, eso que va apareciendo en una, en una colaboración ¿no? que, y en un intercambio, que es literario, artístico, intelectual. Eh, y que en este caso no, no diríamos que se trata propiamente de una, de una, de una edición, por decirlo así, en, en el sentido de lo mejor más, más convencional, sino en los modos de, cómo los modos de presentación configuran lo que se da a sentir y un conocimiento particular que no se reduce a una reflexión discursiva, sino que necesita buscar su forma para aparecer. Y a mí esto me parece que es de una actualidad enorme, precisamente en un contexto como el nuestro, en el que en el capitalismo tardío, avanza estandarizando las formas de una manera aberrante, ¿no? en que pareciera que no, no habría espacio para la existencia de lo múltiple, de lo singular, de esos cuerpos que el mundo no acoge. ¿Cómo entonces levantarles una infraestructura de apariencia a estos cuerpos inaparentes? ¿no? Eh, en el caso de cop eh, que es el primer trabajo al que quisiera hacer referencia que voy a compartir algunas imágenes para que eh, tengamos ese imaginario compartido por si hubiese alguien que no, que no conociera eh, el libro o el trabajo al que al que estoy haciendo referencia ah, dice que necesita que me habilites como para poder compartir, como anfitriona, para poder compartir. Sí, no pensé que se había quedado de antes y al parecer desapareció de las pruebas. Sí, en ello. Gracias. <risa> ya, ya en, a, ah. ahora lo sé eh, Comparto. Uh, ya, que, ya se puede ver, ¿verdad? Eh, pido disculpas porque las imágenes no tienen la mejor de las resoluciones, porque lo he hecho con mis, infra, mis, mis aparatos que no, no son más, eh, profesionales, diríamos, eh, pero comparto algunas imágenes para, para, para tener presente las figuraciones, que esta es una noción que me parece importante, que podríamos trabajar y que podríamos comentar, las figuraciones que están, que están en juego. Eh, y lo que vemos es que mm, en el caso de, de, de, este, de este libro hay una intervención no solo en, en las páginas, diríamos, como de contenido, sino también hay una intervención muy presente en, eh, diríamos, los apartados, las páginas que dan, que separan cada uno de, de, de los apartados. Acá y hay otro, ahora voy a dar una, una visión más general del, del, del libro para poder tener alguna, alguna, alguna mejor referencia y luego volveremos a las imágenes porque vamos a comentar algunos aspectos específicos. Pero primero las comparto un poco rápidamente y luego las miramos más detenidamente, si les parece. Um, estas olas de aquí, pero de momento vamos a, a dejarlo hasta aquí. A ver. Eh, tal vez podría compartir también una... pantalla nuevamente aquí hay como una vista general este otro libro es, es otro libro de, de picasso que reúne la mayoría de los libros eh, ilustrados por, por, por picasso y aquí hay como una recogida en miniatura de, para hacerse una idea de la composición general de, la, de las páginas. Y aquí algunos de los detalles, algunas imágenes que ya veíamos en la, en la otra presentación, pero que se pueden apreciar un poco, un poco mejor. bien eh, ya decía que no, no de momento luego podemos volver a las imágenes pero de momento no nos íbamos a detener eh, del todo en ella eh, y básicamente en, el, en este en este en este caso en el caso de esta de esta, de esta publicación eh, se trata de, de el poeta ¿no? que, que es así considerado como este texto, uno de los primeros textos de donde, se, donde se acuña, donde ¿no? se establece el concepto de negritud, ¿no? eh, y en donde el, el, el trabajo que, que pareciera que está, que está levantando aquí el poeta es la búsqueda de una voz que no, que no tiene voz en la historia, ¿no? o que ha sido una voz, pero lo que es interesante no es necesariamente que sea, una voz anterior y que está buscando un lugar que abrirse para poder expresarse, sino es como de un cuerpo, y de un pueblo inexistente que ha sido aniquilado, que ha sido borrado, por tanto al mismo tiempo que está buscando, es una voz que, que se busca en, en el mismo momento que se está levantando, diríamos. Y a mí esto me parece interesante porque es como que va levantando esa voz en la misma medida que la va componiendo eh, Y es una manera que opera en un doble plano, si se quiere metodológicamente también, porque es una lucha contra el discurso racista, ¿no? eh, pero no, es una lucha que no está solo en el contenido de las palabras, no está solo en lo que se dice, sino que necesita desbordar, diríamos el, el, el, el significante por decirlo de alguna manera, y para que ese pueblo adquiera esa modalidad de existencia para que esa voz pueda aparecer, pareciera que la palabra no basta, o la palabra tal y como podía ser entendida, entonces ahí también hay algo del, del poetizar, que para abrir el sentido, para abrir un mundo, necesita de otros elementos también para, hacer ese, para establecer, para instaurar esa, esa, esa, esa existencia. Y en ese sentido me parece eh, muy importante como esta modalidad, las operaciones, a través de las cuales va desplazando estas esta representaciones y este imaginario que han sido sedimentados en torno a el negro, o, quién es, ¿no? o sea, lo que se ha fijado, la visión colonial, cuáles son los represent las representaciones que ha establecido, para desplazar esas representaciones no basta solo con decir que hay, o para restituir la dignidad de ese pueblo no basta solo con el decir, sino que necesita también un, un mostrar, un construir un mundo, construir un imaginario, construir, por eso hablaba antes de, de figuraciones, que es lo que vamos a ver, cómo, van, cómo, van aparec cómo va apareciendo ese mundo en, esta, en estas figuras que va... Eh, aportando en este caso eh, Picasso. Eh, y, por, y también me parece muy interesante porque al parecer, eh, por, según lo que yo me pude documentar, aunque tal vez me equivoco, es la única colaboración que ellos, que ellos tuvieron. Eh, ellos se habían conocido en un, en un congreso, eh, del, del, en, eh, diríamos en un congreso de intelectuales por la paz, eh, que participaron en, en las ruinas del gueto de Varsovia eh, y, y a partir de ahí eh, surge diríamos la idea de esta de esta supongo bueno el primer contacto y, y entonces luego se concreta esta esta colaboración pero me parece que en el proyecto del poeta no deja de ser problemático que esos trazos esos trazos de ese de esa restitución de la negritud sean hechas por un blanco, ¿no? por, además por, como por este artista que, diríamos, introduce, no deja esa, esa tensión, y ahí incorpora una hibridación no solo de, en el lenguaje, ¿no? un, que, que la pintura o el, gra, o el dibujo o el trazo vayan a la, a la poesía, sino que también de alguna manera hace cuerpo con su propio proyecto eh, político de que la dignificación de, de, ese, de ese pueblo eh, perdido pasa también por una hibridación y por una por una diríamos por una una, una mezcla ¿no? de, en donde no solo diversos lenguajes se encuentren sino también eh, diríamos eh, eh, que esta, estas trayectorias de, de, de pensamiento eh, no, pueden, no pueden ser obviadas. Entonces, me parece que este, este gesto ¿no? eh, eh, es muy interesante porque en el caso de, bueno, aquí, bueno, luego vuelvo al, al, al, al, al vamos a ver cómo, cómo ocupa la entrelínea que lo veíamos en algunas de esas imágenes centrales o cómo a partir de la misma palabra Picasso va eh, trazando o interrumpiendo también la blancura de los márgenes ¿no? y las va llenando de negros, va haciendo crecer figuras de, planta, de plantas fantásticas, de una savia que está llena de vida y que es un mundo que nosotros no conocemos, no entendemos e ignoramos, pero que empieza a aparecer de, esa, de, esa, de esas páginas y que... Y que y que en esa complicidad, ¿no? en, en esa en esa tensión se va tramando eh, este este este cuerpo que no tiene cuerpo ¿no? Eh, se trata en principio eh, de la estructura diríamos no son uh, también uh, mm, este, el, el, el material, diríamos, que usa para, para intervenir con estas distintas figuras, que, que también es interesante que las figuras no tienen el mismo estilo, sino que algunas son unos dibujos, otras son como unas pinceladas, o no, no sé si es un pincel aquello, pero es aguatinta, ¿no? eh, hay unas gotas que, están, que no se acaban de, de fijar. Eh, y me parece interesante también cómo ahí está explorándose esa, esa, esa libertad, si se quiere, eh, creadora, que, no puede, que tiene que rechazar una, una, unas directrices. Y en esta colaboración entre ambos también hay ese, esa, esa complicidad puesta de rechazar las directrices del partido en materia del arte. No, eh, no hay una, un someterse... Al, um, al, al, a las directrices, diríamos, de cómo se supone que tenía que eh, articularse la, la ideología, eh, sino que en esta, en esta búsqueda de este poeta que es descendiente de esclavos y que está en busca de su propia identidad también, ¿no? o sea, ese cuerpo perdido no es un cuerpo abstracto de un pueblo que, del que es heredero, sino de algo que, que, le, que le interpela directa, directamente. Eh, y Picasso, eh, en este caso, se sume en este universo poético de César y, y diría que ante como este eco de la intolerable condición impuesta al negro, eh, empiezan a aparecer estas figuraciones de impuesta al negro, que es medio hombre, medio bestia, ¿no? Eh, que, es el que, va de, que es lo que va describiendo el poeta. Eh, y en, esta, en estas así eh, figuras, eh, a veces explosivas, eh, hay mujeres flores, eh, hombres plantas, ¿no? Eh, luego podemos volver, pero alguna de las, sobre todo de la última imagen que, que compartía, era una mujer flor, ¿no? empieza a aparecer todo este imaginario que me parece muy, muy eh, importante en términos de, de, otra, de otra cuestión que el, que el poeta plantea aquí, que es la afirmación del yo. Pero ese yo eh, cesariano, digamos, ¿no? eh, es un yo no, no habitual, Seguramente no el yo moderno, no el yo eh, identitario en, en, en clave, diríamos, de, de, de, de cierre o de qué es lo propio de lo mío, eh, sino que es un yo que es un yo frágil, un yo que es un nosotros, un yo que, es, un yo que está roto y que está buscando cómo, cómo coserse, cómo articularse para poder eh, diríamos, eh, encontrar ese, ese cuerpo. Eh, y en este sentido también es interesante cómo el poeta y el pintor van los dos jugando con las múltiples eh, comprensiones y nociones que tiene la palabra, la palabra cuerpo, el cuerpo, que ha sido uno, el cuerpo y la, la imagen, al menos en el pensamiento, dos grandes olvidados al, o al menos expulsados casi de, de, de, de, del campo de, la, de, de, de, de lo que se entiende como lo que, lo que organiza una, una forma de vida con ese privilegio de la razón, entonces él en este caso, eh, el poeta va jugando con distintas concepciones, digamos, con distintas interpretaciones de, de, de la palabra o de lo que sugiere el cuerpo. Eh, y, en esa, y en ese centro de esa, de, esa, de esa búsqueda que él va intentando recomponer eh, y, re, y reparar el daño que, que es como la pérdida de un cordón umbilical en realidad. Como la No es solo ese cuerpo diseminado, sino cómo recomponer un vínculo. La, la pregunta por ese, por ese cuerpo perdido, por ese cuerpo que ni siquiera tiene forma, que no tiene referente, es cómo recomponer un vínculo. ¿no? Por eso me parece muy interesante esa figura del, del cordón umbilical, que es como un lugar tan simbólico de descubrir un origen que no tiene que ver con un lugar, sino con lo que posibilita... ¿no? Eh, o lo que da un marco para lo que nosotros somos. Eh, y entonces aquí parece que Picasso fuera intentando buscar distintos cordones ¿no? para ir anudando un yo que, que, no, que no tiene forma y que no, que no tiene consistencia para ir art articulando una consistencia que, que tendrá que ser relacional porque no, no, no tiene un relato mítico, o al menos esos relatos han sido rasgados y necesita entonces articularse a partir de, otra, de otras relaciones. Ese yo entonces resuena en estos poemas y resuena también en los trazos picasianos, se, me, se metamorfosea, a veces se diluye, eh, y sobre todo es pero no para configurar una unidad, sino para mantener que ese cuerpo será siempre un yo escindido, ¿no? eh, y un yo plural, un nosotros que no que no podrá nunca centrarse en una en una unidad. Y en ese por eso algunas de las imágenes que ponía incluso lo de presencia, ¿no? Esa multiplicidad ahí de de comunidad que se va armando o o, la, o, la, o la, en otro hay otra que se llama errancias, que luego, luego la, la puedo compartir, eh, que no solo dan cuenta de, de, de la búsqueda de un pueblo que ya está preconfigurado, sino de cómo tiene que hacer esa articulación. Eh, y aquí... Eh, diría que esa eh, como hay ahí como en la búsqueda del cuerpo y de la voz pareciera que Picasso es especialmente sensible a la como a la vibración diríamos ¿no? eh, que que tiene que, que um, guiar por decir de alguna manera esa búsqueda no, no sé y además que Picasso está intentando hacer figuraciones, que a mí esto es lo que me parece más interesante, de un, de un lugar, entre com muchas comillas, que él no conoce. ¿no? También me parece que abre la pregunta por cuál es el lugar que tiene la imaginación en los proyectos emancipatorios, ¿no? ¿qué implica crear figuraciones de ese futuro que todavía no existe? Y no solo que no existe, sino que no puede ser arrancado directamente de una, de una línea histórica con un pasado que está esperando allí disponible, sino que necesita componerse en un trabajo que se hace desde el presente. Eh, pareciera que estuviera esta afirmación de que el conflicto, solo en el conflicto, puede adquirir esa consistencia y esa eh, apariencia. No sé cómo estoy de tiempo, Jessica. para... <risa> no quisiera excederme para tener tiempo para, la, para, la, para el diálogo. Trabajas diez minutos más o algo ah. así y dejamos 20 para la discusión. Vale. Me ha parecido muy poco y si no, te vamos a disfrutar no. lo que tú quieras. O sea, si no, podemos otras cosas gracias eh, eh, no no en serio quiero decir que el placer más grande es oírte y podemos quedar otro día para discutir no no te no, que no te suponga una incomodidad esto que te digo bueno muchas gracias eh, y aquí me parece interesante bueno César también posteriormente ha sido criticado no a partir del mismo movimiento de colonial eh, y a mí me parece que muchas de estas tensiones ya están aquí y, y que son tensiones muy interesantes, eh, sobre todo porque, eh, bueno, hay aquí evidentemente una clara denuncia, no hay, no hay ambigüedad en ese sentido, una denuncia a todos los discursos, eh, no solo los discursos, lo decimos en, el term, en términos enunciativos, pero pero ese ra racismo, que por eso me parece interesante, no se juega solo en el discurso, sino también en, la, en las modalidades, en las formas de vida, en, y aquí en esta, en, esta, en esta búsqueda me parece que hay una vigencia eh, brutal, que es lo que refería antes, de esa capacidad que tiene el arte de hablar fuera, fuera de, de, de, su, de su tiempo, en que la lucha contra el, el, el racismo, sobre todo ahora en el contexto eh, actual que vuelven a surgir ¿no? esta, este auge de los discursos eh, bueno, de, los, de, de estos nuevos discursos extremistas, eh, fascistas en muchos sentidos, se puede decir directamente y racistas sobre todo en épocas, en épocas de crisis en donde se intenta a veces solapadamente articular, bueno esto es para los nuestros, para cómo se articula ese nosotros, esa pregunta que está puesta aquí, que ellos no dejan de rodear ese cuerpo perdido que ese es nosotros, pero que ese nosotros no tiene, no sabe cómo, ¿Cómo armarse? Y que en, otra, en otras comunidades, a lo mejor que parecen tener su identidad más clara, esa pregunta ni siquiera está abierta. A mí me parece que hay algo aquí que es fundamental y que es que esa lucha contra, contra esos discursos racistas no está ni se juega solo en el discurso, ni siquiera solo en el contenido de las palabras, sino hay también una necesidad de buscar en la forma. Y lo busca el poeta en su forma, en la poesía, y lo busca Picasso en su forma de, yo no le llamaría ilustraciones porque parece que la ilustración estuviera representando una idea, sino un trazo que intenta acompañar una búsqueda. Yo diría que hay un trazo que acompaña esa búsqueda y que intenta levantar las formas múltiples eh, que no existen, inexistentes, imágenes en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? levantar formas para aquellas comunidades que no, tienen, que no tienen modalidad de existencia y que nos permitan imaginarla. Y también, eh, diría aquí, eh, este, este, estas hibridaciones, ¿no? o esta, estas dos, imani, dos imaginaciones que se encuentran, o sea a mí aquí lo que me parece muy potente es la categoría de encuentro, ¿no? qué pasan en esos encuentros. Y, y de experimentación también, ¿no? ¿Qué pasa en estos encuentros? Y aquí quería compartir una, una, una, una, una breve cita que está, que está en, el, en, el, en el texto. Eh, y dice, estoy realmente obsesionado con la vegetación, con la flor, con la raíz. El árbol profundamente enra enraizado en el suelo es para mí el símbolo del... Hombre vinculado a su naturaleza, que está en el libro de la historia de un rencontre, y que, y que precisamente aquí hay algo que, que es como para devolver al ser humano su dignidad y sus valores, necesita levantar símbolo, ¿no? necesita levantar imaginario, necesita levantar. Eh, que me hacía pensar incluso, yo dije, no sé si me estoy yendo muy lejos, en la última película de Pedro Costa, Vitalina Vela ¿no? no sé si la habéis visto, pero bueno, lo que diga no, no os la va a estropear porque lo que se juega la película no es en la historia que podemos contar, sino en aquellas relaciones que las imágenes muestran. Y es como, ¿cómo narrar la historia de una potencia? Que no es, la del, la, no es seguir victimizando, seguir ubicando en esas figuras, marginales o estables en las que en las que se, se ha ubicado a una a una a unas vidas sino que es la historia de la potencia de, de una mujer pero para levantar la historia de esa potencia necesita levantar unas figuraciones en donde a veces parece que estuviéramos ante una diosa ante una santa no como con esa con, con todos esos iconos eh, que han eh, estado tan presentes en la historia de de, nuestro, de nuestros imaginarios. Eh, voy a, a... saltarme algunas cosas que de mi guión que tenía prevista, pero solamente aquí eh, una última cosa en torno a esto, que quería detenerme también en el, en el otro texto, que, bueno, la reflexión, que hay otra, otra, otras cuestiones ahí que, que están en juego, que son muy eh, eh, interesantes y que, y que acontecen en su propia singularidad, pero en el caso de esta, de esta, de esta hibridación vemos también estilos distintos de, del, mismo, del mismo Picasso, hay estilos... Del, del, del erotismo, de lo que se ha llamado primitivismo, ¿no? Como una especie de simbiosis también de, de distintas de distinta, eh, eh, formas, ¿no? En donde para dar cuerpo eh, el lenguaje pareciera necesitar también componer unos cuerpos inapropiados. A mí eso me parece interesante también porque... Eh, esta idea de la mujer-flor o de, esta, de, esta, de estos animales así, o formas un poco míticas, ¿no? eh, de siluetas, de máscaras, de flores venenosas también, ¿no? anunciando como el peligro de aquello, que no, de aquello que no se deja dominar. Como que a mí me parece muy potente esa, esa, esa imagen de, de, de ideogramas que están nacientes de cuerpos fragmentados, recompuestos, hay unos embriones de minotaurio, eh, cabezas sin cuerpo, eh, símbolos sexuales, que también están muy, muy presentes en varios de los, de los dibujos, germinaciones, insectos, yo compartí uno de los insectos antes, eh, orgasmos, explosivos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo en los momentos históricos están, uh, están uh, cargados, diríamos, de, de, de todas esa, esas energías y, eso, y esos materiales que, que pueden, que, que, que necesitan encontrarse para articular su potencia, para más que articular, darle consistencia, diríamos, a, a, esa, a, esa, a esas relaciones latentes o larvarias, en muchos casos, que pueden, que pueden estar ahí. Eh, Y por eso pensaba que mmm, evidentemente que la imagen en relación a estos poemas no funciona exactamente como una ilustración, sino como una suerte de desajuste del poema. Y eso en ese espacio que abre, en ese entre, es donde, donde, puede, donde, donde a mí me parece que, que aparece lo, lo más potente. ¿no? Y, y son estas figuraciones que no se someten a la representación, sino que pareciera que son una suerte de coreografía, ¿no? Si, si volvemos a ver las imágenes, son súper coreográficas, que, que levantan otras poéticas y políticas, ¿no? Unos espacios, es como hacer lugar para que esos cuerpos puedan, no es, no es que haya, no es, no es que haya que inventarse esos cuerpos, es como que solamente habría que hacerles lugar para que esos cuerpos puedan... Eh, Aparecer. Eh, y también me parece a mí que hay algo, pero esto ya me dirán ustedes si, si no estoy siendo demasiado creativa en mi mirada, que hay como una, una suerte de danzar con el miedo, ¿no? Y con, y con la muerte. con Hay algo ahí de. de de esa de ese, de ese de ese movimiento que sobre todo lo veo en esa en esa suerte de, de relación con esta con estas figuras de, de, de, de lo otro de lo desconocido que en cierto sentido se vuelven como sagradas no sagradas entendida como el encuentro con lo otro en tanto que otro que no es fruto ni de mis impresiones ni de mis sensaciones sino lo otro, eh, y, y, hay, y, y también de, de esa vida desbordante, de, de aquello que, que excede y en ese exceso puede eh, engendrar su, su singularidad. Eh, y en ese sentido del arte, bueno ya en esto ustedes eh, son más conocedores y conocedoras que yo, pero el arte africano que fue fundamental para la evolución del cubismo picasiano eh, eh, abre, diríamos, ¿no? otra, otra dimensión mágica, si se quiere. Esto que, esto que el pensamiento moderno ha intentado expulsar, que a mí a veces me gusta llamar como una suerte de higiene espectral, en donde todo lo que no es... Calculable, eh, predecible y trazable, queda fuera eh, de, de, toda, de, toda, de todo pensamiento e de, incluso de, de, de la creación. Este, este, esta religión sin culto de la que habla Giorgio Agamben, que es el capitalismo, ¿no? la religión cultural, pero que no tiene culto de chivo expiatorio en donde, en donde, en donde poder, diríamos, eh, expurgar todas esa, esa bueno, ese, ese lugar del, del sacrificio que, que solo se hace deuda pero bueno, eso abriría otro, otro, otro debate pero, pero parece aquí que, que en, este, en este canto que él desconoce o que no sabe oír eh, me parecía a mí que en, este, en, este, en esta coreografía iba intentando abrir lugar a, esa, a, esa, a esas singularidades y a esa suerte de grito en medio de la magnificencia floral. Eh, y luego en el... En el en este se, tra se trata de un libro muy, muy diferente, evidentemente, ¿no? Eh, con otro, es otro el diálogo, es otro el tipo de intervención que realiza. Eh, comparto ahora algunas, algunas de, de las imágenes, no sé si algunos de, de los que están aquí presentes y de las que están aquí presentes tuvieron ocasión de ver la exposición en el Museo Picasso que se, que se realizó justamente de este, ¿no? De, bueno, no solo de este trabajo, pero en donde se podía ver además como en un, en un, en un formato maravilloso esta, esto, estos poemas intervenidos. ¿no? Y aquí... En este caso el, el gesto es, es, es diferente, ¿no? No, no es evidentemente el mismo y atiende a, una, a, a, una, a, otra, a otra problemática. En este caso, es eh, un ejercicio ¿no? eh, de, de, de un poema a partir de, de la guerra y de, de toda la barbarie del, del holocausto, ¿no? O sea, como de, de toda esta de toda esta penuria reciente de lo que significa esta, este, bueno, de la muerte, pero no solo de la muerte, sino de qué es lo que, diríamos qué es lo que acontece en, en esta circulación de la sangre también, ¿no? Eh, y aquí, una vez más, no se puede hablar bien bien de una fusión entre imágenes y palabras, porque en este caso respeta, interviene sobre todo en los márgenes, más que la, por ejemplo, en el otro sí que era a, a veces a partir de la palabra o intervenía una letra y a partir de la letra a veces se formaba la figura, pero en la mayoría de los casos es... Un, un, un, un fluir y un estar eh, entre, más que, más que eh, una, una fusión o una, o una diríamos, un, algo como, un, como una nota al pie o una ilustración mínima, sino que, que es un flujo eh, por, todo, por todo el texto, que ha tenido diversa, diversas interpretaciones, ¿no? eh, sobre todo... Eh, de, digamos, a partir de esta, de, de, de, de las mismas formas que tiene, se ve que Picasso había estado haciendo eh, unas investigaciones y que tendría que ver con, con darle otro ritmo u otras formas eh, a la música, ¿no? Este, este texto ha sido muy interpretado desde, desde ahí, eh, pero, eh, y bueno, en este caso también se puede decir de cierto gesto más más caligráfico eh, pero en este caso este, esta suerte de, de fluido vital que parece muy paradójico introducir este fluido vital en, en medio de un campo de muerte ¿no? este, bueno, en este caso el canto de los, de los muertos ¿no? eh, hay como una suerte de de, de pulsión a través de estas vidas interlineares, ¿no? para interrumpir eh, esta, eh, este, este, este decir. En este, en este es más, más evidente a lo mejor esto que, estoy, esto que estoy diciendo, pero también hay como un deshacer la materia para captar la significación de la vibración original del poema. ¿no? Hay como también esta, este, este trabajo... En, en, este, en este caso. Eh, aquí también se trata de, de, de, de, del, del poeta que es su amigo y que le pide eh, ilustrar el libro, el libro de, de, de poema y él una vez más como que revoluciona incluso el género de lo que se puede entender por eh, ilustrar, ilustrar un, un poema. Eh, pero bueno, aquí yo más que me he detenido más en el, en el, en el otro, eh, y aquí podríamos a lo mejor luego extender más la discusión, pero, pero sobre todo eh, me, me parece interesante en, en ambos casos cómo creo que hay la apertura o la creación de, de, un, de un campo sensible, eh, en donde me parece que abre otra, otra dimensión o otra comprensión para lo político, que, hoy, que ha tenido hegemónicamente en la mayoría de los, de los relatos de la transformación, siempre se ha dado mucho énfasis a que toda transformación tiene que ver con, eh, bueno, toda, sí, el lugar primordial o el privilegio que tiene la palabra, ¿no? incluso se habla de ocupar la palabra, ocupar el discurso, transformar el ruido de la palabra, eh, y se habla muy poco de, lo, de la transformación de los imaginarios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se transforman esos imaginarios? Esos imaginarios no se transforman solo por la palabra, ¿no? Se, se transforman, por supuesto, por la palabra, pero también por las formas plásticas, por las figuraciones, por los mitos, eh, los mitos en que creemos y los, los mitos que, que, que estamos eh, dispuestos y dispuestas a, a articular. Eh, y en ese sentido eh, a mí me parece que hay una, hay una interpelación muy contemporánea a cuáles son nuestras formas cómo sublevamos nuestras formas ¿no? eh, cuál está esta especie de obturación de imaginación de la que Jameson hablaba y que y que no se deja de popularizar en distintos discursos hoy día incluso la idea de la cancelación del futuro, ¿no? de la imposibilidad de imaginar un futuro, eh, yo creo que aquí precisamente esta, estas figuraciones poéticas y plásticas juegan un lugar que, que es fundamental. Muchísimas gracias por la atención, por la escucha, y bueno, podemos comentar otras cosas y seguro hacer aportaciones eh, que serán bastante más interesantes que los balbuceos que yo he podido hacer esta tarde balbuceos dice nos ha corrido el tiempo tan rápidamente que yo tampoco me, me creo que, que ya sea esta hora muchas gracias Andrea por, por este volcán de, de ideas, sugerencias y, y pensamientos uh, formulados de, de una manera desconocida hasta entonces sobre estos dos uh, libros que no les vamos a llamar nunca más ilustrados <risas> tenéis la palabra para intervenir uh, comentar Andrea y a mí nos encanta que nos hagáis eh, cualquier tipo de observación algo que os haya llamado particularmente la atención que queráis contrastar, que queramos comentar, hacer crecer todo esto. Ricardo, sí. Bueno, Adiós. sí, no es palabras solo. ¿eh? Muchas gracias, Andrea, ha sido muy interesante, ¿eh? me ha interesado mucho esa idea de, idea de la política de las formas. Claro, yo, yo no vengo de la, de la, de la parte de, de pintura y estética, ¿eh? pero me interesa mucho. Ya, claro, yo conozco más lo que son la, lo, los textos. Y, bueno, te, te, tengo el mismo libro, este libro de, de Robert y Picasso. Y es curioso, porque hacía tiempo que no lo miraba, ¿eh? pero a mí que me gusta mucho el poeta, Pierre Robert es uno de mis poetas preferidos, pero con este libro, lo que, lo que hace Picasso aquí, que parece una cosa muy simple, pero yo, yo creo que se come al poema. ¿eh? Es decir, Aquí, a mí que me gusta mucho a yo cuando abro el libro veo a Picasso. ¿Eh? Yo no veo al poeta. Porque, yo no sé, es, no, sé, cómo, no, sé si, si, no sé cómo decirlo, pero que realmente es, una, es un trabajo de, con una fuerza tan grande lo que hace aquí Picasso, que, bueno, que, bueno como es él, ¿no? Como era Picasso. La persona que, que se lo come todo, porque... Y, y luego, en la, la, la parte la, el otro texto, el de, de Césaire, claro, eh, y también en este caso, hay la importancia del surrealismo también que hay aquí detrás, porque, de hecho, es, es André Breton quien, quien une a Picasso y a, y, y a Césaire. ¿eh? Es él que, que, después de, de, de conocer el trabajo de Césaire, cuando viaja a las Antillas, Luego se va a ver a Picasso y le dice, ¿por qué no? No haces tú dibujos o alguna cosa, ¿no? Y, y el surrealismo está presente aquí también en, en César, en, claro, en Picasso. Y bueno, una, una, una cuestión que se podría, claro, debater mucho dentro de el, tu línea de trabajo, digamos, César escribe en francés, no escribe en criollo, nunca... Nunca ha querido escribir en criollo, aunque hay analistas que dicen que, que su francés está lleno ¿no? de, de, de la lengua criolla y otros dicen que no, que es, que es la manera de entender que tiene el surrealismo. ¿no? Y bueno, esto también es particular. ¿no? Yo quería únicamente, porque esto me ha hecho pensar en un libro al cual le tengo mucho aprecio, que es de un autor actual pero ya debe tener casi 100 años, ¿eh? Está. yo creo que es un autor que se, ten, se merece el premio Nobel, suena siempre como premio Nobel y nunca se lo dan, es Franck Es un autor de Haití, ¿eh? que muy influenciado también por, por M. y lo que hace él, claro, aquí no se apreciará mucho, pero eso, esto es una novela, no sé si se ve. Sí, sí que se ve. Lo abro en cualquier parte y, claro, esto lo hace él, ¿eh? es esta hibridación entre texto, imagen, tipografía y, y bueno, esto es uno de su, una de sus obras. ¿eh? Tiene una multitud de obras um, que enlaza mucho con, uh, con la idea que tiene Picasso cuando, cuando hace esos trabajos también aquí recogido por él mismo, Fonquetien, que es también pintor, ¿eh? además de escritor. Y bueno, él inventó, creó un movimiento que se llama el espiralismo, ¿eh? la idea del espiral, que hibrida lo que es el surrealismo y um, los movimientos de, de los años 60 en Francia, Telquel en particular. Bueno, únicamente esto me ha interesado mucho y muchas gracias eh, por uh, tu intervención. Muchísimas gracias. No conocía para nada esta referencia, así que la agradezco, agradezco muchísimo. y También me parece muy interesante lo que señalas en torno a la, a la lengua. ¿no? Eh, me parece que es como... Eh, bueno, evidentemente seguro que asume más de una interpretación eh, y, y entre ellas sí que me parece interesante desde eh, de, de esa lengua que en principio no es la suya, pero que es la suya. ¿no? O sea, como la búsqueda de ese cuerpo perdido, que es lo que hablaba antes también con esa tensión o esa fricción, no, no es por un pueblo que ya existía, por el origen de ese pueblo que se perdió, sino que ese cuerpo perdido, ese cuerpo por hacer por y que será un cuerpo de, que, que es fruto de esa, de, esa, de esa mixtura y de esa, de esa hibridación. ¿no? Yo hace poco, en otra, en otra eh, una reflexión que hacía en torno a la imaginación, decía que a lo mejor nosotros, sobre todo nosotras en nuestra condición de latinoamericana, teníamos que a lo mejor adoptar y encontrar como un lugar de búsqueda nuestra condición de guacho. El guacho en Chile es la es una categoría bien interesante sociológica porque hay como una no es el único lugar en el mundo en el que pase pero es allí como un demasiado habitual un icono casi el guacho es el abandonado por su padre, ¿no? Y son guachos los grandes padres de la patria son guachos porque eran hijo de colonizadores españoles que tenían con, con mujeres de allí que luego los abandonaban. Y, y entonces que incluso los padres de la patria son guachos ¿no? Y esta, este guacho que es en el pensamiento, que no tiene un, un lenguaje propio para hablar, eh, que incluso está buscando en el pensamiento filosófico de los franceses, de los alemanes, de o cómo construye su identidad, las mismas crisis de identidad. Del, del color de piel, hay quienes reniegan, rechazan su, su rasgo indígena, eh, su, esta, esta herencia de estos, de, que, que tenemos en nuestros ojos, ¿no? que, es lo que, que es lo que nos ven, los que nos ven, nos identifican y que vemos que es de esa mixtura, cómo buscar una identidad, ¿no? la diríamos hoy, seguro en su, en su problematización, a, a lo mejor iba en otro horizonte, desde, desde todas esas contradicciones, conflictos, eh, pero también que son como las, como las infraestructuras en el sentido fuerte de la palabra que, te, que tenemos y de las que disponemos. Eh, me uh -huh. parece además fascinante esto que mencionaba de llevar a otro lugar también estas hibridaciones entre texto, imagen y palabra, en donde aunque aquí, aquí sí que es, ver, es más claro esto que dices que... Se come al, al, al poema y en el, en el, en el de César, tal vez, tal vez no, ¿verdad? Hay otro, hay otro tipo de, no diría equilibrio, pero hay otra relación en donde la tensión está más, más regulada más simétrica, por decirlo en, al, en, algún, en algún término, y que, y que está ahí forjando esa... esa, esa ah, yo también veo que, no lo sé, ¿eh? lo veo desde fuera, pero me parece que... La, la actuación de Picasso con el texto de Césaire, hay un respeto muy grande por el poeta ¿no? sí. uh, y por la, por la obra que... Sí. Y en Reverdy se ve más un, unos amigos ¿no? que se han... Sí. que han hecho un trabajo en conjunto, como dos niños. ¿no? Que hacen... Porque incluso los poemas son poemas escritos a mano y que están... Uh, bueno, hay borrones y como algo que no es definitivo. ¿no? Sí. Uh -huh me parece una un lugar de mira a la Andrea totalmente los dos eran aficionados a eso me parece un lugar estupendo para quedarnos aquí momentáneamente porque está claro que esto da muchísimo de sí y Andrea y Ricardo, veis Marcado la línea de continuación, que creo que tiene que ver con ese trabajo que está haciendo Andrea de recuperar el término figuración para darle un encaje como de un trabajo de la imaginación, tomando su propia expresión, que se está haciendo para abrir ese espacio que no existe. ¿no? Has abierto hoy un lugar que no existía y esperamos poder continuar, Ricardo y Andrea, lo digo en serio, que podríamos pensar en, en trabajar juntas sobre, sobre esta cuestión porque me parece que no se han leído desde ahí los poemas. También la aportación de la amistad me parece fundamental en el caso de Reverdy, ciertamente, y en ese atrevimiento de comerse el poema. Así que vamos a pararnos hoy porque el tiempo lo obliga, y, pero no quiere decir que dejemos de pensar y juntas en, en todo esto muchas gracias muchas gracias a Andrea, ti. muchas gracias Risa, yeah, y todas por estar aquí esta tarde nos vemos pronto espero muy bien gracias. saludos